Ahora vamos a incorporarnos al ciclo que hemos denominado Territorios Posibles por Utopías Reales. Y bueno, eh, en esta oportunidad eh, vamos a tener eh, de invitados eh, a alguien que ya ha estado en este ciclo, que la voy a presentar, que es la profesora Adriana Gómez Alzate. Ella es arquitecta de la Universidad Nacional de Colombia. Eh, con doctorado en Sostenibilidad, Tecnología, Humanismo y Estudios Avanzados en Urbanismo de la, eh, en España. ¿Mm? Ella es coordinadora de la línea de investigación Sostenibilidad, Arte, Sociedad y Medio Ambiente, Grupo de Investigación DICOBI. ¿Mm? Es miembro del Observatorio para la Sostenibilidad del Patrimonio en Paisajes Cátedra UNESCO y de la red latinoamericana de territorios posibles, así que te damos la, la bienvenida Adriana, ¿cómo andas de, acá desde Argentina, vos desde Colombia? Muchas gracias Luis y, y pues Gabriel también por invitarme nuevamente a participar en este programa tan interesante donde hacemos visible el accionar y el trabajo que se hace dentro de este grupo de, de esta red de territorios posibles. Bueno, y, y ¿Cómo permitis, estás, Adriana? ¿Cómo están todos? Permitime, Adriana, que voy a presentar a, a, a los otros entrevistados ¿eh? Eh, que nos van a enriquecer con, con su palabra en este, en este ciclo. Uno es eh, Wilman said Balbuena Buitrago. Él es licenciado en diseño, especialista en pedagogía del diseño, eh, doctorado en diseño y creación, director del grupo de investigación eh, OCA, investi creadora, investigador del grupo también de COVID, eh, interesado en indagar las relaciones entre el desarrollo de la creatividad, la co-creación lúdica, la interculturalidad, la educación y el diseño participativo. Es investigador social y consultor en investigaciones y metodologías cualitativas. ¿Cómo anda, Widman? Muy bien, Luis, muchas gracias por la invitación. Igual a Gabriel aquí muy atento para que podamos conversar sobre estos temas tan interesantes. Muchas gracias. Bueno, y, y por último, le presento rápidamente al otro invitado, que es Carlos Alberto Beltrán Arizmendi. Él es, ma es maestro en Bellas Artes, eh, está haciendo el doctorado en Diseño y Creación en la Universidad de Caldas, es miembro del Centro de Investigación de Mercadeo y Publicidad, y, y los últimos años se desempeñó como docente investigador, coordinador eh, de investigación de la Facultad de Comunicaciones, Arte y Diseño de la Universidad de Santander, ¿m? la UDES, y es coordinador del programa de investigación Proyecto Ciudad. Como artista e investigador ha desarrollado su trabajo alrededor del arte interactivo, el video arte, el video performance y la experiencia transmedia. ¿Cómo andás, eh, Carlos? Un gusto tenerte acá eh, en Radio Universidad de Argentina. Luis Gabriel, buenos días. Muchísimas gracias eh, por invitarme y por supuesto que el gusto es mío de poder compartir hoy con todos ustedes, con todos los invitados. Bueno, te dejo Gabriel, así conversás con los invitados y charlamos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Un gustazo de tenerlos acá en Radio AM 1390, Universidad Nacional de La Plata. Adriana, ya tuviste con nosotros en, en otra oportunidad y siempre alrededor de este ciclo. De territorios posibles por utopías reales, que es el que nos reúne en esta conversación larga que tenemos con distintos investigadores que están trabajando en territorio con voces muchas veces vulneradas y, y trabajando una, una, una extensión de la universidad, que es pensar la universidad no, no como Palacio Cristal, sino eh, como una universidad comprometida. En este sentido, Adriana, contame cómo vienen pasando, eh, estamos en 2021 ya, la persistencia de la pandemia eh, tra ha traído una situación eh, un poco, primero, sin mencionar, en Colombia, que está un poco complicado. Este, ¿Ustedes están bien? ¿Cómo, cómo están? Eh, gracias, Gabriel. La verdad es que en este momento eh, estamos en una situación compleja en Colombia, Nuestras ciudades están militarizadas y los manifestantes tienen previsto salir hoy a la calle. O sea que hoy va a ser un día de mucha tensión porque está muy compleja la situación. Los jóvenes están en las calles y, y las calles eh, están militarizadas y no sabemos qué pueda llegar a ocurrir. De verdad que es eh, muy complejo lo que está viviendo el país en este momento. Eh, sin embargo, vemos que también hay eh, una movilización que es importante y que el país está eh, digamos en este momento siendo un poco más consciente de muchas realidades y la pandemia pues en el mundo entero ha mostrado las situaciones tan difíciles de pobreza que se han agravado y se han incrementado y de salud y de, y de educación y todas estas manifestaciones que salen los jóvenes y, y muchas organizaciones a exigir al gobierno pues se han visto eh, seriamente afectadas porque eh, se ha militarizado y se ha, eh, digamos, no se ha dado eh, el, de, el debido respeto a la movilización, a pesar de que hay actos de violencia que que han perturbado estas grandes manifestaciones que han sido básicamente, como comentábamos ahora, de expresiones culturales magníficas, se han visto opacadas por esta difícil situación de violencia que, se está, que ha perturbado todo y que pues ha justificado el accionar militar en estas ciudades que jamás habíamos tenido. Esto nunca había sucedido en Colombia, la guerra en Colombia, se ha presentado, pero sobre todo en el campo y, lo, y los, las personas del campo son las que han sufrido. Ahora esto trasladado a las ciudades es mucho más complejo y más difícil de manejar y de entender, porque es bastante complejo lo que está pasando. Bueno, ustedes eh, en su trabajo diario como, como científicos y como parte de la comunidad universitaria eh, tienen una vinculación con la cultura desde sus especialidades. En tu caso, sos arquitecta. Eh, los otros invitados también tienen una relación justamente entre cultura, memoria, arte. Y acá la creatividad es lo que eh, ha surgido como, como, como dato ¿no? de parte del pueblo colombiano respecto de la situación. A mí me resulta muy importante destacar eh, el manifiesto como una mirada de que el año pasado, 32 científicos de, la, de distintos países de Latinoamérica, eh, como en el caso, digamos, con la figura señela de Horacio Bozano, que es un doctor en geografía del primer nivel del CONICET argentino, eh, han trabajado justamente eh, una prospectiva para pensar eh, qué pasa con las sociedades hoy en la pandemia, pero también una mirada, cuál es la nueva normalidad, cuál es la nueva realidad que nos espera trabajar después de la pandemia. En este sentido, la creatividad es uno de los valores, no sé si valor, uno de los eh, ejes de, de lo que está pasando hoy en Colombia. Te pregunto, Whitman, porque lo hablamos en off, esto, justamente este tema. Eh, sí, cre creo que coincido con, con tu apreciación. La creatividad creo que es eh, algo que que nos va a permitir y que ha demostrado que nos puede eh, abrir caminos diferentes, caminos nuevos, que también tiene algo mmm, muy importante y es que no se distancia del de pensamiento crítico. Creo que es lo primero que sirve como, como ladrillo para desarrollar procesos creativos, es desarrollar el pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque eso nos permite entender una realidad, analizarla, Así como lo planteaba Adriana, por ejemplo, nuestra realidad actual es muy compleja, lo primero que tenemos que hacer es tratar de comprenderla para cambiarla. Y este cambio es donde viene el proceso creativo, porque no basta, o sea, si está bien, digamos el pensamiento creativo no basta con pensamiento creativo para, perdón, eh, crítico para poder llegar al pensamiento creativo o el proceso creativo. Porque yo puedo entender una realidad, claro, la puedo entender con sus componentes, sus complejidades, pero puedo decidir no transformarla, sino dejarla como está, comprendida, digamos, ¿cierto? Sin embargo, cuando se hace el paso cualitativo de eh, entender, comprender esta realidad y decidir transformarla, pues es donde la creatividad explota, ¿cierto? Y lo que estamos eh, haciendo en Colombia y en Latinoamérica, yo creo que es así, es, es más bien un movimiento más latinoamericano, aunque de pronto nos han juntado todos, o no nos hemos juntado todos pero es lo que, lo que empieza a aflorar, empieza a aflorar nuevas formas para pensarnos nuevas realidades, porque no estamos seguramente muy, muy cómodos con lo que nos está pasando, eh, sobre todo al grueso de la población, es lo que estoy hablando, algunos estarán muy cómodos y, y querrán que la cosa siga igual, sí, pero la mayoría no, eh, y nos vemos vulnerados, como por ejemplo las comunidades con las que nosotros trabajamos, vemos que pues quieren transformar su realidad. Eso, por ejemplo, desde el diseño, lo llamamos diseño para la transformación social, por ejemplo. Y es pensarnos, así como el bonito nombre que tiene el programa, una utopía, pero más que una utopía, es cómo realmente hacemos que esa utopía se vuelva realidad. Sí, empezamos desde la utopía como el camino que nos direcciona para llegar allá. Entonces, completamente de acuerdo contigo, pienso que, que se ha demostrado en Latinoamérica y en particular en Colombia en los últimos días, cómo hemos podido expresar nuestra, nuestro inconformismo de una forma creativa, a pesar de que pues, los medios no, no, no saquen, digo yo, incluso provecho de eso, o sea, que no muestren toda esa diversidad cultural que tenemos, y que en Colombia, si, si haces un paneo, es diferente cómo se expresa esto que está pasando en la costa norte, en Barranquilla, y cómo se expresa en Pasto pero coordinados, hay como una coordinación en el sentido de un, un sentido como colectivo, todos sabemos qué queremos buscar, pero no lo hacemos de la misma forma, y eso muestra también esa diversidad cultural que, eh, como, como digo, es muy propia de Colombia, pero realmente esto pasa en toda Latinoamérica, ¿no? La diversidad cultural es algo que nos distingue, digamos, no somos culturalmente uh -huh. homogéneos. Bueno, Adriana, te consulto, en este um, bloque vamos a trabajar eh, algunos temas de investigación que vienen haciendo tanto eh, Carlos Beltrán como Wilman Buitrago y en este sentido eh, hablamos de palabras eje como co-creación, eh, memoria, eh, ¿qué vinculación haces con la situación actual eh, del trabajo de investigación que están realizando y contanos un poco lo que están haciendo? Estos dos temas, tanto la co-creación como, digamos, también la interculturalidad y en el caso de Carlos Beltrán, que trabaja también eh, temas de transmedia, son elementos con los cuales estamos desarrollando las investigaciones que ellos actualmente están realizando en campo con dos comunidades en Colombia, en Santander, y que pues han sido ejercicios que hemos eh, venido perfilando y experimentando y logrando eh, observar como eh, unas metodologías emergentes que nos han permitido en este momento hacer ya una acción eh, práctica sobre un territorio y sobre dos comunidades específicas y con unos resultados eh, muy interesantes a pesar de que ellos apenas están terminando su trabajo de campo y que yo quisiera también eh, eh, que ellos nos, nos contaran lo que está sucediendo con estas comunidades y cómo esta metodología de la co-creación es algo que... No solamente eh, yo lo veo y lo observo de esa manera, aunque ellos todavía están, digamos, muy inmersos en su investigación y no lo ven así, yo creo que es una acción política muy importante porque eh, darle la voz a las comunidades, pero sobre todo eh, encontrar esas formas de relación entre ellos y cómo eh, ellos puedan, a través de estos ejercicios, de estos talleres, sobre todo del tema de la memoria, como una memoria no solamente personal de ellos, sino también colectiva y de país. Entonces, esto nos hace pensar que la co-creación facilita, digamos, eh, muchas cosas que posiblemente estaban allí latentes, pero que no se habían puesto en diálogo y que eh, también es una forma, digamos, de, de, tras, de transferir conocimientos a las comunidades para empoderarlas, eh, generar entre ellas unas habilidades creativas, un pensamiento crítico y también mm, muy participativo, que eso es lo que muchas veces sucede con el tema de la participación, que no se encuentran como los canales adecuados, entonces eso es lo que yo quiero que ellos nos cuenten, cómo han experimentado ellos y cómo ven ellos eh, que esta co-creación puede movilizar muchas otras cosas, no solamente en este caso que ellos están trabajando en la memoria colectiva, también eh, eh, genera eh, un, unas situaciones especiales con la comunidad. Bien, yo... Carlos, si quieres... eh, espera, ubiquémonos territorialmente, esto es Santander, es el nororiente de Colombia. Eh, y ellos están trabajando con eh, dos, dos casos de estudio, ¿no? eh, con, un barrio, con un barrio vulnerable o de esfuerzo popular de las afueras de Bucaramanga, en el barrio Café Madrid, esto con tema de historia ferroviaria y memoria, ¿no? y, y en otro caso que es una comunidad rural afectada por dos proyectos en términos ambientales, ¿no? que tiene que ver con eh, una represa por un lado y la construcción de una vía por la ruta del cacao, las dos que afectan su, su vida tradicional que es pesquera, y en estas dos comunidades transcurre eh, el trabajo de investigación. Así que ahí sí, Carlos, contándonos un poco cómo es el tema de la co-creación, la memoria en, en el trabajo con estas comunidades. Muchas gracias, eh, Gabriel. Bueno, sobre todo, digamos, yo voy a hablar un poco más sobre el tema de, de memoria y, y unido la, a la co-creación. es quien habla más, digamos, del tema de co-creación y co-diseño. Eh, sí. En este caso, digamos, las dos eh, comunidades están unidas efectivamente por el tema de memoria. Se hicieron unos trabajos, digamos, previos de acercamiento a las comunidades con la intención de indagar si existía realmente un interés por restituir memorias en ellos. Digamos que los proyectos inician con unos acercamientos previos, hace eh, digamos un par de años, tal vez esos acercamientos los tuvimos como, como en el año 2019, donde nos acercamos a las comunidades, indagamos sobre problemáticas que tenían que podrían afectar temas que a nosotros nos interesaban, que eran los temas eh, de memoria como tal, que queríamos abordar a partir de los ejercicios de, de co-creación y, y el uso de estrategias transmedia como tal. Lo que nos dimos cuenta, digamos, inicialmente con estas dos comunidades, es que ellos eran, digamos, para poder trabajar con ellos, ellos eran quienes nos estaban pidiendo a nosotros como investigadores que realizáramos una serie de ejercicios, acciones o actividades, porque en ese momento, digamos, ellos no tenían claridad sobre el proceso, que les permitiera... Hacer el rescate, que es el término que ellos usan. Nosotros hablamos de restituir la memoria, pero ellos hacen énfasis en rescatada. en cómo hacemos para rescatar una comunidad? ¿Cómo hacemos para rescatar estos saberes tradicionales que nosotros tenemos, que hemos realizado por muchos años, que han venido de padre a hijo y que con... La afectación de estos megaproyectos hoy en día nuestros hijos no quieren recibir, no les interesa y los subvaloran porque tienen en su imaginario que deben salir de la zona porque aquí eh, nuestro territorio fue afectado por estos, digamos, proyectos. Eso en el caso de, de la memoria de la comunidad. ...de la playa, que es la que está afectada por los megaproyectos. En el caso de la memoria del barrio Café Madrid, que trabajamos el tema de la memoria ferroviaria, también había una solicitud de la comunidad en la que, eh, siendo una, una digamos un barrio en el que existió estación de ferrocarril, había club ferroviario, eh, vivían allí, digamos, el barrio Inicia, viviendo los trabajadores ferroviarios. Hoy en día... Eh, Solo quedan alrededor de unos 15 pensionados de este, digamos, sistema de transporte y esa comunidad ha sido, digamos, tomada por otras comunidades que vienen fuera del territorio, que son invasiones, que vienen de otras comunidades rurales, inclusive eh, ahora últimamente el tema de la migración de Venezuela hacia, hacia Colombia, también se han asentado allí. ¿Y cómo se pierde? una identidad colectiva con perder esa memoria y empiezan, digamos, a, a actuar de una manera eh, desorganizada como comunidad y no encuentran unos lineamientos que le permitan, digamos, reivindicarse como comunidad. Y esas son, digamos, las dos solicitudes que inicialmente nos hacen esas comunidades. Efectivamente, en nuestros proyectos de tesis doctoral, tanto la de Willman como la mía, y por supuesto orientados por la, por la doctora Adriana, nosotros encontramos que el tema, que si bien era cierto que había un tema fuerte allí que era la memoria y el ejercicio transmedia, eh, la manera en la que queríamos hacer esa restitución de memoria y esa creación de ejercicios transmedia era a partir del codiseño y la co-creación o la creación colectiva. Y ese era un, ese, digamos, era un tema que venía manejando Whitman, junto con la interculturalidad, y encontramos la forma de unir estos dos temas para, digamos, avanzar eh, ya en los trabajos de campo como tal. Una cosa que para mí es muy significativa, digamos, en estos primeros acercamientos y que tiene que ver con lo que ya habló Whitman y la doctora Adriana, es que cuando abordábamos en la comunidad, ellos nos decían una cosa que para mí era muy fuerte. Me decían, aquí vienen de fuera de la comunidad, y nos proponen soluciones, pero no nos tienen en cuenta. Nosotros vivimos en ese territorio hace muchos años y sabemos la solución. Lo que queremos es que nos pregunten. Nosotros tenemos la solución. Lo que necesitamos es que nos apoyen para construirla. O sea, ya había en su mentalidad o ya hay en su mente un ejercicio colectivo de Poder establecer unos canales y unos mecanismos de comunicación que le permita construir a ellos de manera conjunta entre expertos y no expertos, o entre diseño difuso y diseño experto. Y digamos, ellos lo dicen: nosotros sabemos por dónde va el río, sabemos cuándo son las inundaciones, sabemos en qué fecha del año, pero viene el ingeniero y nos construye algo donde nosotros sabemos que se va a inundar, porque él no sí. ha vivido en la comunidad. Entonces, Digamos que esa unión del saber tradicional y el saber científico, digamos, lo profesional, lo empezaban a solicitar las comunidades. Igual en el barrio Café Madrid, habían cosas y, y los primeros estudios nos decían, nosotros tenemos las plataformas, o sea, tenemos WhatsApp, tenemos Facebook, tenemos Parabólica, tenemos Radio Comunitaria, pero no sabemos construir las experiencias o los relatos de nuestra memoria para invadir estos canales. Y que nuestra memoria transite. ¿no? Pero nosotros las tenemos: tenemos a Don Orlando, tenemos a Doña María, tenemos. Lo que necesitamos es que nos ayuden para que entre ambos construyamos esas claro. soluciones. Entonces ya había en ellos una mentalidad de creación colectiva. Extraordinario. Para, Ahora te consulto por, para el oyente: ¿por qué Transmedia sería una nueva forma de contar historias? ¿A qué, a qué llamamos Transmedia? Bueno, el ejercicio de, de, de, digamos que dentro de lo que hacíamos, la forma de construir, digamos, las soluciones, efectivamente a través de la creatividad colectiva sobre problemas enmarcados en la memoria. Pero necesitamos un mecanismo, digamos, o un, un, una forma de materializar esas soluciones. Existe, por supuesto, un, un, digamos, unos mecanismos que se han venido probando, que son los ejercicios de transmedialidad. Eh, estos proyectos transmedia lo que hacen es que buscan una serie de plataformas, varias plataformas, una serie de contenidos distribuidos en estas plataformas y unas audiencias segmentadas que corresponden a estas plataformas. Es decir, a lo mejor eh, el WhatsApp y el Instagram que son un tipo de comunicación más instantánea, un poco visual, funciona en poblaciones jóvenes, ¿verdad? En cambio, digamos, la radio, el podcast, el mismo YouTube, tal vez funcionen en poblaciones un poco mayores. En estas comunidades, como hay restitución de memoria y estas memorias deben transitar en estas audiencias que son intergeneracionales, estos medios nos permiten que nosotros, eh, digamos, hagamos esta unión entre las diferentes audiencias para poder hacer ese tránsito de esos saberes, tradiciones y memoria. Entonces, los medios nos permitían hacerlo esto. Adicionalmente, nosotros le damos a los medios, un, digamos, un triple enfoque. Podríamos decir, por un lado, la narrativa transmedial, que busca, digamos, el, el, eh, la, una narrativa más tradicional desde el relato y un enfoque de la comunicación. Pero dentro del ejercicio transmedial también estamos buscando nosotros eh, un ejercicio de la experiencia estética, ¿cierto? Una experiencia estética distribuida en diferentes plataformas que nos permite construir esas hemosignificaciones en cada audiencia. Y finalmente nos permitía tener un tipo de eh, cultura, eh, no, perdón, de tecnología intercultural en la que nosotros a través de esos medios y algunas, digamos, eh, tecnologías muy propias de esas comunidades e interactuar de una manera mucho más efectiva. Entonces, esos tres enfoques en esa transmedia son los que hemos venido aplicando como mecanismo, como solución para estas comunidades. Sí, me, me... Bueno, oye, Whitman, eh, ¿cómo, ¿cómo podemos pensar la co-creación en, en los trabajos que estás realizando, de en los proyectos de investigación que están realizando? Bueno, ok, digamos que la, la, la co-creación es como lo estaba manifestando Carlos, es creación colectiva, es decir, que aquí digamos que se rompe un poco el espectro de ese enfoque que tal vez es muy común, que yo no sé si ustedes están de acuerdo o no con eso, nos dirán, y es que la creatividad es únicamente un proceso cognitivo. Sí, es un proceso del individuo. Entonces esto rompe completamente con eso, eh, viene muy sustentado desde hace más o menos unos 30 años, tal vez un poco más, con uno, un enfoque que desarrollaron en la psicología social, que es el enfoque socio-histórico y cultural de la creatividad, donde no es que se niegue que efectivamente pues, conectamos neuronas para producir ideas, sino que eso es un reflejo, o más bien se activa, es en las interacciones socioculturales, es decir, que de hecho ellos no se preguntaron qué era la creatividad, sino se preguntaron dónde está la creatividad, y lo que resolvieron es, ah, eso está en un sistema sociocultural, entonces cuando ya uno entiende que la creatividad es más allá de elaborar ciertas ideas geniales, sino que es una construcción sociocultural, pues a nosotros nos empata súper bien con el concepto de ecocreación o creación colectiva, entonces lo que nosotros hacemos en los proyectos es primero eh, que los equipos de investigación, son equipos de investigación-creación, que es una categoría que se maneja aquí ahora en Colombia, no sé si se está manejando también en otros lugares, de unas formas diferentes de hacer investigación, que no necesariamente es investigación científica o investigación social, sino es investigación a través de métodos de creación. Entonces eh, se reúne el equipo de investigación-creación, plantea una experiencia de co-creación con la comunidad esa experiencia de co-creación en los, en los últimos ejercicios que hemos hecho con ellos se valida con ellos, es decir, si lo que estamos pensando para vivir esa experiencia de creación colectiva si se ajusta a muchas variables socioculturales y, digamos, localizadas de cada una de las comunidades, se hacen los ajustes y se eh, implementa la experiencia de co-creación. Esto está bajo un modelo que hemos desarrollado que se llama co-creación lúdica, que es, digamos, un énfasis que tenemos nosotros que hemos desarrollado, y eh, después de eso se analizan los resultados tanto de la cocreación creación como de las interacciones sociales y culturales que se dan con, con las comunidades para determinar cosas como, por ejemplo, si, si hubo o no co-creación, si esa co-creación fue lúdica o no, si eh, explotó en diferentes tipos de relaciones sociocreativas que llamamos y finalmente si pudo producir lo que esperábamos para cada una de esas experiencias en el marco grande que serían las experiencias artísticas transmedia. Es decir, que nosotros diseñamos experiencias de co-creación para co-crear experiencias artísticas transmedia. Todo eso después pues, se analiza y finalmente después vuelve a las comunidades. Nosotros reportamos los análisis a las comunidades para ellos y para nosotros, porque como es un trabajo colectivo que busca romper asimetrías, es decir, que no se impongan, como ya mis compañeros han dicho, digamos cierto saber por encima de otro, sino que pues estamos todos aprendiendo de este fenómeno que estamos construyendo y nos permita tomar decisiones para orientar el rumbo. Por eso también, digamos, adquiere ese, ese valor de lo generativo, es que va abriendo camino, ¿cierto? Nos va indicando por dónde caminamos. Eso no quiere decir que no sepamos lo que queremos. Siempre sabemos lo que queremos, porque de hecho las comunidades ya no lo dijeron. Lo que no hay es el camino hecho. Entonces toca construir ese camino, y a medida que los resultados parciales nos van dando eso, pues vamos construyendo ese camino. Finalmente lo que queda es una macro experiencia de co-creación o de creación colectiva, que un indicador, para que ustedes lo tengan muy presente, un indicador de que si hubo co-creación es que se crea algo que se llama sentido colectivo, y es decir, que sincronizamos los intereses y sincronizamos los saberes hacia un foco, ¿cierto? Eso es diferente, por ejemplo, en las experiencias... De, de, de, como otras que hacen, que son lluvia de ideas, donde hay muchas ideas, donde todo el mundo participa, tienen muchas ideas, pero ninguna idea se conecta con otra, pero hay muchas ideas. Entonces, digamos que es participativa esa, ese tipo de creación, ¿cierto? Es diversa en el sentido de que hay muchas ideas, pero no se logra llegar a una idea colectiva que oriente a toda la comunidad o a todos los participantes. En la creación colectiva, sí o sí. Y en este caso particular, o en los casos particulares eh, que estamos trabajando, eso se manifiesta en la memoria. Entonces, cuando se va construyendo colectivamente esa memoria de forma participativa y creativa, podemos decir que efectivamente estamos co-creando la memoria colectiva. No sé si soy redundante, pero más o menos es lo, lo que entendemos y lo que hemos podido ver que se está dando, ¿cierto? Ah. Conectando, como dice además Carlos, eh, diferentes personas de diferentes orígenes culturales, pero también de diferentes generaciones, ¿sí? Entonces, eh, los jóvenes con los niños, las mujeres, los hombres, porque a veces también pasa en estas comunidades que eh, hay como una cultura de hombres y una cultura de mujeres, por decir alguna cosa, ¿cierto? Y como que no se conectan entre ellos. Lo que nosotros hemos podido experimentar es que eh, efectivamente en eso, como nadie tiene... Toda la razón, sino todos tenemos algo de razón por decir alguna cosa, ¿cierto? Entonces la participación hace que se conecten hombres con mujeres, con mujeres adultas, con mujeres mayores, con mujeres jóvenes, mujeres con niños, mujeres con jóvenes, y nosotros eh, finalmente para para ya terminar, lo que hacemos es cartografiar esas relaciones socioculturales. Es decir, que en últimas estamos cartografiando o mapeando la creatividad desde un enfoque sociocultural. Eso es lo que hacemos. No sé si fue muy enredado, pero más o menos <risa> ese es el resumen. <risa> claro, ¿Cómo estamos de tiempo, Luis? No, ya estamos, ya estamos pasados de tiempo, eh, pero realmente bueno. los tres han sido muy, muy claros eh, en esto. Eh, realmente es muy, muy rico lo que están haciendo. ...desde el punto de vista de, de la memoria y la creación... Eh, ...y creo que para, para todos los oyentes de Argentina... ...y a través de la red científica eh, latinoamericana... ...de territorios posibles para toda Latinoamérica... ...creo que se llevan un pantallazo muy importante... ...de un trabajo concreto... Eh, ...que se viene realizando allí en Colombia, en Santander... Eh, ...para ser tomado como, como referencia para realizarlo en otras partes de nuestro querido continente. Así que Adriana, Whitman, eh, Carlos, le agradezco el tiempo eh, y, y seguiremos en, en contacto. Muchas gracias por la invitación y ojalá puedan entonces continuar con estas inquietudes y poder desarrollar estos trabajos con las comunidades y que las comunidades nos escuchen también para que vean que son muy importantes sus aportes y su participación. Y me gustaría sí, mencionar, antes de salir, que eh, esta comunidad rural estaba sobre el, el río Sogamoso, ¿no? donde me decía Carlos que el pescado se saca a 5 metros ahí, en una cocina de leña se comparte con y, y que ellos trabajaban siempre en torno a la pesca y ahora están en riesgo, tanto por la represa como para, por la construcción de la ruta del cacao. ¿no? Y bueno, y a los oyentes de Radio Universidad de La Plata Argentina... Eh, como les decimos siempre, eh, los esperamos el próximo domingo de 19 a 20 horas para seguir escuchando estos relatos y estas acciones concretas que se están desarrollando no solo en nuestro país, sino en toda Latinoamérica. Así que bueno, nos estamos viendo.